Bienvenidos a este primer tutorial de Circuit Playground Express, eh, es el tutorial 1, el tutorial, el tutorial de iniciación de conexión. Mi nombre es Oralbert. Lo importante es que no requiere instalaciones adicionales. Pues vamos a, a conocer muy por encima lo que es el Circuit Playground Express y eh, pues lo más importante es que no requiere instalaciones adicionales. ¿En qué sentido? El Circuit Playground Express no requiere instalación de programas o complementos en los sistemas operativos de Windows o Mac. Eh, salvo pues algunas circunstancias o, o pues eh, algunas situaciones en las que nos puede parecer un poco más fácil trabajar con una aplicación que está disponible para Windows, en general todo podemos manejarlo desde nuestro navegador web. Entonces eh, podemos utilizarlo desde el primer momento en que lo conectemos y solamente necesitamos un cable micro USB, que está incluido en el kit que se les ha hecho llegar a cada uno de los equipos. Y pues es importante que ese cable micro USB tiene que ser eh, compatible con transferencia de datos. Entonces, pues inicialmente lo que vamos a hacer es conectar nuestro circuit Playground Express a nuestro computador a través del de cable micro USB. Como si de un smartphone se tratase simplemente a la entrada que tiene el de micro USB, le conectamos la entrada micro USB y la otra parte la conectamos a nuestro computador. Ahora, alguno de los puertos USB. Entonces, eh, seguidamente, pues, en caso de que él inicie y no tenga este aro de color verde, eh, este LED se encenderá y, pues, estos, estos LEDs que están acá deben estar apagados. En caso de que estén en verde, le dan el, en el botón Reset para que quede así. Pero, pues, nuestro objetivo en este caso es entrar al modo programador y para eso tendremos que presionar el botón Reset. Entonces, cuando el aro está así de color verde, quiere decir que... Eh, Estás en modo programador, y pues en modo programador es que nosotros vamos a poder meterle eh, la, el código que vamos a hacer más adelante en, en MakeCode. En caso de que el aro de LEDs brille de color rojo, está esta parte de aquí, hacemos clic. Y pues en caso de que los LEDs estén alumbrando con un color rojo, significa que podemos estar utilizando un cable, eh, un cable de micro USB que no permita carga de datos o es probable que sea entonces para esto pues simplemente vamos a dar clic a la imagen que está acá y nos va a llevar a la, a la página principal de Adafruit que son los que hacen el Circuit Playground Express le damos clic y acá está, el, está la página principal y nosotros vamos a venir a la parte de acá esto solamente vamos a no esté debidamente actualizada y pues le hagan falta algunos, algunos drivers que son necesarios para él. Entonces, para esto, pues simplemente vamos a darle al la página de Este, le damos clic, se nos descarga y aquí sencillo como Express debería funcionar con normalidad. En caso de que no funcione con normalidad, es probable que el problema sea el cable de datos. Eh, pues en los en los kits que se dieron eh, el caso en el que no tengamos ya problemas entonces ya tendríamos otra vez el, el aro de led verde cierto y nuevo en modo programador y nuestro computador va a detectar un nuevo un nuevo dispositivo Bienvenidos a este primer tutorial de Circuit Playground Express. Eh, este es el tutorial 1 el tutorial, el tutorial de iniciación de conexión. Mi nombre es José Luis Yo soy el actual monitor. Circuit eh, Playground Express debería funcionar con normalidad. En caso de que no funcione con normalidad, es probable que el problema sea el cable de datos. Eh, pues en los, en los kits que se dieron eh, tiene que venir un cable de datos compatible, entonces, pues, este problema probablemente no lo vayan a tener. Entonces, acá están los pasos. Y eso quiere decir que estamos en modo programador. Y nuestro computador va a detectar un nuevo, un nuevo dispositivo en el que vamos a poder guardar cosas. Entonces, eh, esto tiene una memoria muy pequeñita realmente porque, pues, aquí no vamos a poder pues, meter música ni nada de eso. Imágenes, solamente vamos a poder meter eh, pues, los archivos que, va, que vamos a descargar nosotros, en los que va a venir la programación que vamos a hacer nosotros mismos. Y eh, como paso adicional, eh, está la instalación de eh, Microsoft, Microsoft pues es el, el, el IDE que vamos a utilizar nosotros. Eh, este paso es opcional, realmente a, a mí me parece mucho más cómodo trabajar con el, con el IDE directamente desde Windows, o sea, desde la aplicación, pero pues este paso no es necesario para la mayoría de los tutoriales que tenemos en especial porque pues esta parte solam eh, esta aplicación solamente está los pasos iniciales y pues eso sería todo el tutorial por el momento. Bueno, una oh, no. vez más, sean bienvenidos a la segunda sesión de tutorial de Circuit Playground Express de Adafruit. En este caso, eh, en esta sesión, trabajaremos con el uso de sensores y demás elementos integrados dentro de nuestra Circuit Playground. Eh, tenemos dos botones pulsables y funcionales que utilizaremos en estos tutoriales. Tenemos un botón de reset que vamos a utilizar, lo utilizamos precisamente para entrar en el modo programador y también lo utilizamos pues para reiniciar el código para cuando queremos que vuelva a cargarse desde el principio. Tenemos aquí un pequeño interruptor que tiene dos posiciones, izquierda y derecha. Y tenemos una entrada de sonido, un pequeño micrófono que va a reconocer sonidos fuertes o un poco pequeños. Además de eso tenemos un speaker, una especie de un pequeño buzzer, eh, con el cual podemos reproducir algunos sonidos. Eh, no tiene un volumen muy alto, obviamente, pero pues nos sirve para dar algunas señales. Y pues tenemos los pines que están acá. Tenemos eh, unos, unos pequeños LEDs. Tenemos como siempre eh, en todos los eh, microcontroladores similares a Arduino. Tenemos un LED en el pin 13, que ya vamos a ver cómo se usa. Y tenemos aquí unos LEDs, unos neopíxeles, que estos son RGB. Y pues son 10 en total, están aquí y pues ellos se pueden controlar y se puede cambiar el color. Entonces, primero y principal, la principal diferencia con Arduino es que no necesitamos conocer como tal un lenguaje de programación. Eh, aquí vamos a utilizar algo llamado programación por bloques. Entonces, no necesitamos conocer un lenguaje de programación específico, sino que necesitamos saber la lógica y cómo funciona. Entonces, para eso es este tutorial. Eh, vamos primero a la página de Adafruit, el makecode.adafruit.com, que es el, el makecode de Microsoft, o podemos utilizar la, la aplicación. Entonces, dando clic aquí, nos enviará a la, a la página. Aquí está mi navegador. Y pues acá está la página principal, aquí hay unos proyectos que ya tengo hechos precisamente para este tutorial Y además de eso pues podemos iniciar un nuevo proyecto dando clic aquí un Nuevo proyecto Entonces Llegando aquí al nuevo proyecto vamos a, a, la, a la interfaz mientras carga Esta sería la interfaz principal que nos aparece como ven, tenemos una previsualización de la tarjeta y además de eso tenemos aquí las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, esta parte de acá, como ya les dije, es una previsualización. Con ella vamos a poder interactuar siempre y cuando sean cosas que están en la tarjeta. Si tenemos algo conectado externo, pues eso no se puede emular, pero sí vamos a poder interactuar con todo lo que tenga la tarjeta. Pulsar los botones, moverla porque también tiene un pequeño acelerómetro, eso me había faltado explicarlo, tiene un pequeño acelerómetro. Entonces, ella puede saber cómo está orientada. Eh, vamos a poder cambiar las condiciones de luz y de temperatura, pero pues eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá tenemos lo primero que nos aparece es el bucle principal. Que está aquí. Entonces, este es el bucle principal, el bucle forever. Este es el bloque. Y aquí podemos meter nuestro código o en los códigos de evento que ya vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a trabajar con lo primero que es como el hola mundo, en los que ya hayan visto algo de programación siempre verán que lo primero que hacen es imprimir un hola mundo, un mensaje, pero pues en este caso como no tenemos una pantalla integrada, lo que siempre se hace en los arduinos o en los microcontroladores similares es encender este led que tiene acá, que era el que yo les mostraba, y Entonces para eso vamos a escribir el código que ya está aquí escrito. Entonces les voy a mostrar cómo sacamos ese código de aquí, que está acá eh, todo esto, pero como este led vamos a buscar la parte de interacción con los pines. Entonces tenemos acá varias opciones y eh, aquí vamos a utilizar una señal digital la señal digital lo único que hace es no enviar corriente o enviar mucha corriente Un... acá... escribir el... el código que y queremos otra vez que esperemos ahora vamos a nuestro nuestro se prendido y luego mantenerse apagado cinco segundos entonces nosotros podemos darle clic directamente acá Se empieza a ejecutar solo y acá vemos que el led está encendido y luego se apaga entonces eso lo va a hacer pues a una velocidad normal. Pero si nosotros queremos depurar el código, o sea, si queremos ver exactamente en qué parte está, podemos darle aquí a este símbolo de un caracolito, lo humo, y él nos va a mostrar. en qué parte específica del código están. Entonces, acá está esperando con el LED prendido 5 segundos, luego lo apaga y espera 5 segundos más. Y de ahí se vuelve a repetir infinitamente. Entonces, ahí ya estamos interactuando por primera vez con la tarjeta. Eh, ya estamos viendo más o menos cómo se utilizan algunos apartados. Entonces, vamos a continuar. Entonces, estamos otra vez aquí en la presentación y pues ahí está, se estaba mostrando, estaba en slow-mo, eh, mostrándose cómo eh, se enciende y se apaga el LED. Entonces, muy bien, eso es parte de la, lo que está eh, en el simulador, pero como nosotros ahora hacemos que se monte eso al código. Entonces, sencillamente, si volvemos al navegador, veremos que aquí abajo hay una parte que dice Download y ahí vamos Utilizar un guión bajo. para esto, y aquí le damos a guardar o le damos a download y él me va a mostrar una pestaña nueva entonces cuando yo le doy guardar, él directamente me la descarga, y si yo le doy download me muestra las instrucciones que ya veamos pues, acá, cierto entonces vamos al explorador de archivos, como acá y, ¿cierto? Entonces vamos al explorador de archivos que acá. Y eh, lo que vamos a hacer es que acá están nuestros dos archivos, ¿cierto? Entonces vamos a conectar el circuit playground a un puerto USB. Y eh, vamos a buscar donde nos aparece acá en nuestros dispositivos, este que dice CplayBoot. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es arrastrar el código, arrastrar el archivo eh, y lo vamos a arrastrar hasta el dispositivo. Cuando nosotros lo arrastremos, el dispositivo se reinicia solo y ya deja de aparecer como un, un dispositivo de almacenamiento y empezará a hacer lo que nosotros le dijimos que hiciera en el código. Entonces acá en la presentación de diapositivas está eh, esta parte. Entonces justamente como lo subimos y ahí está el LED. El, el LED empieza a prender solito. Entonces prende 5 segundos y se apaga otros 5 segundos. Bien, entonces como pueden ver, pues ahí está nuestro primer código. El LED de 13 se, se prende y se apaga. Es el que tenemos justo aquí. Entonces ese LED prende 5 segundos, se apaga a 5 segundos. interactuar con el aro de LED. Entonces vamos a utilizar Input y Light. En esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a interactuar un poco más con la tarjeta. ¿Cierto? Light. ¿No? Ahora vamos a interactuar con el aro de LED. Entonces vamos a utilizar Input y Light. En esta parte lo que vamos a hacer es que... que vamos a interactuar un poco más con la tarjeta cierto vamos a utilizar el aro de led pero además a la vez ya tengo ese en... y vamos a empezar a trabajar con esto nuestro puntos con cosas que funcionamos entonces veamos ese anillo rojo entonces cuando yo lo presiono el muestra y cuando suelto los apaga así de sencillo entonces, ahora vamos a, a ponerlo simplemente de un lado. Entonces, para eso damos clic aquí dos veces. Y con esto, cuando presionemos el botón A, que es el que está a la izquierda, pues se van a prender únicamente de este lado. Y cuando vamos a hacer lo mismo, pero para el botón B. Entonces, A, Input. Y acá está la parte, On Switch, Move Left. O Right. A la izquierda o a la derecha. Entonces, vamos a ponerlo por acá arriba. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Que en cualquier momento que nosotros lo pongamos hacia un lado, él normalmente por defecto está hacia la izquierda. Entonces, le doy clic, está hacia la izquierda. Y cuando yo lo mueva hacia la derecha, entonces va a hacer algo más, va a mostrar una animación. Entonces, acá está esto por defecto. Entonces, va a ser una animación por 500 milisegundos. Entonces, cojo y lo arrastro acá. Y digo cuando el botón A más B estén presionados. Entonces cuando estén presionados ya no se va a presionar digamos azul ni rojo. Sino que lo vamos a poner verde. Entonces damos clic y pintamos esos LEDs. Y copiamos y pegamos esta acción. Entonces esta sí la vamos a poner acá. Y le damos A más B. Y cuando esté en Array. Entonces se va a hacer el Clear. Entonces, aquí como habrán visto, me aparece el, el A más B. Entonces, cuando yo lo presiono, alumbran verde. Y si no lo estoy presionando, pues dejan de alumbrar. Entonces, ahora, además de esto, pues además de los botones, también tenemos el sensor, de, el sensor de movimiento, que ya lo vamos a utilizar más adelante. Pero aquí abajito tenemos un switch. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interactuar también con ese switch, que es como lo que tenemos de botones y luces en este momento hasta ahora.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 Y cuando yo lo mueva hacia la derecha, entonces va a hacer algo más. Va a mostrar una animación. Entonces acá está esto por defecto. Entonces va a hacer una animación por 500 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo esté acá, entonces yo muevo mi switch hacia la derecha. Y en el mismo momento en que yo lo ponga, él va a quedar ahí. Va a mostrar la animación. Entonces, después de hacer se esto también pues yo puedo pues, guardarlo entonces es mucho más entra el circuito entonces volvemos acá el acelerómetro y el micro y ahora lo que vamos a utilizar es el acelerómetro All <laughs> y el micrófono entonces cómo vamos a hacer esto eh, aquí tenemos pues el Thank you. Código como tal, venimos una cuando forever, que haga cuando haga y acá que suene una o vamos, de todos los de acá tenemos el circuito se dan valores entre 0 y 250 y, y Input, otra a otro sonido. ¿Qué hago yo? Dando, volumen más bajo, volumen, entonces utilizando entonces, cuando yo lo inclino hacia la izquierda pues el de todas estas una especie tal entonces si yo lo inclino hacia la izquierda él me va a mostrar la si yo lo inclino hacia la izquierda él me va a mostrar la luz roja hacia la derecha me va a mostrar la luz amarilla hacia abajo me va a mostrar la luz azul y si lo inclino hacia adelante, me va a mostrar una luz verde. Entonces, cuando él sienta que lo sacuden, suena. Y cuando escuche un ruido fuerte, suena. Entonces, además de eso, pues tenemos un sensor de luz, continuando con lo que tenemos aquí. Además de eso, pues tenemos. un sensor de luz de progresión, pues cuando no, pues, en este caso lo que vamos a utilizar es Mi quieto Amy? Amy? un poco de los valores que vayan poniendo ustedes entonces lo mismo si yo cambio el switch ahora al otro lado y tapo ahora va a limpiar blanco entonces ahí ya tenemos como utilizar eh, el el <laughs> Thank <laughs> you. Bien, vamos a continuar.